Hola y gracias a cada uno de ustedes por ver este video. Hoy les enseñaré cómo subtitular un video en todos los idiomas. Es algo que nos ayudará a tener más público y que nuestro video llegue a mucho más personas y a personas también que tengan discapacidad auditiva. Si quieres, saludo. Solo escríbeme debajo de los comentarios Vamos con el video Le damos al video que queremos subtitular Pueden hacerlo de ambas formas Lo que necesitan llegar es donde dice subtítulos Aquí en esta parte podemos ver los idiomas que tengo ese video subtitulado algo muy importante que deben de saber es que el video debe de tener subtítulos para cuando hagamos la traducción sea una traducción correcta. Lo primero que tenemos que hacer es ir donde dice agregar subtítulo, nuevo subtítulo, la parte azul. Seleccionamos el idioma que queremos subtitular en nuestro video. En este caso utilizaré francés. Francés de Francia, ya que seleccionamos el idioma, le damos donde dice crear subtítulos nuevos. Luego que le damos a subtítulo nuevo, vemos que a la mano izquierda nos aparece los subtítulos de ese video. Y ven ese cuadro en blanco, no tenemos que escribir nada. Simplemente le damos donde dice traducir automáticamente. Y seleccionamos traducir automáticamente. Lo que Google hará es que traducirá nuestro video, lo que escribimos, al idioma francés. Y si le damos a reproducir, podemos ver nuestros subtítulos en francés de nuestro video y para publicarlo le dan a mano derecha donde dice publicar le damos y si queremos seguir subtitulándolo en más idiomas hacemos lo siguiente seleccionamos el idioma y hacemos el mismo procedimiento es cuanto Espero que este pequeño video haya podido ayudarle. Espero que se suscriban. Y la razón de los dislikes. Si quieres saludos o comentarios, solo tienen que escribirme abajo de la caja de comentarios. Si que saludos. Y si quieren algún video nuevo, de alguna novedad de algo, solo tienen que escribirme y de inmediato hago el video. Se despide su amigo Luis. Hasta la próxima.